Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz lunes para todos. Iniciamos esta semana en la presencia de Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Hemos vivido ayer domingo este mensaje tan lindo que nos regalaba la palabra, así que ahora vamos a vivenciarlo en esta semana. Pongámonos en la santa presencia del Señor. Hagamos nuestra oración, nuestra entrega, nuestro acto de entrega a Dios. Este día maravilloso que el Señor nos concede pongámonos en la santa presencia del Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy lunes vamos a meditar. San Lucas capítulo 4, versículos 24 al 30. Al comienzo de su ministerio público dijo que Jesús en la sinagoga de Nazaret. Yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que en tiempos de Elías, cuando dejó de llover por tres años y medio, y hubo un hambre tan grande en todo el país, había en Israel muchas viudas. Sin embargo, Elías no fue enviado sino a socorrer a aquella viuda que vivía en Sarepta, en el territorio de Sidón. Y también en el tiempo del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel y ninguno de ellos fue curado sino nada que era un hombre de Siria. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron, se llenaron de rabia, se pusieron de pie y sacaron a Jesús y lo llevaron hasta un barranco en la montaña donde está construida la población con intención de despeñarlo, Pero él se abrió paso entre ellos y se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, puede pasar eso también en nuestra vida. El Señor si no, es fuerte y nos invita a dar ese paso radical. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué el Señor se fija en mí? Por amor. Mire que Él mismo lo ha dicho en, en la palabra. Había muchas viudas y solo una, la de Salé. Había muchos enfermos, pero solo uno, nada más. Dos extranjeros. Así que, ¿qué, qué he hecho yo? ¿Quién soy yo para que se fijen? ¿Ah? Solo amor, solo misericordia de Dios. Y en ese sentido, pues yo tengo que dar el paso a mis queridos hermanos. Pero a veces cuando el Señor me llama, asumo la actitud de aquellos que querían sacar a Jesús, sacarlo de la ciudad, tirarlo al barranco. Cuando el Señor nos confronta, nos llenamos muchas veces de rabia, de odio. Y es para nuestra salvación, cuando nos corrí, cuando nos invita a dar el paso. Señor Dios... Danos la gracia de la conversión. Danos la gracia de morir en nuestro pecado. Amén.